nunca haner Alex Oliver Vázquez es alguien y un amante por motivos de de jugar que no para que hace tiempo que da pico y que este estudiando por motivos de mi con estudio y has recuperado a Kaisiudenko pero después de mucho tiempo la fuk y no y recientemente contento después de ver a, a mi pueblo a las autoridades funibu y a ti y a y eso me queda raro después de mucho tiempo guacupi bueno que a caige y ya que está de unir a unirse como superior a que a un y a caige y haskara y en el pero bueno ese es pero el bien de Núcula para que Darby ascatar sobresale montecupí y bueno por un motivo porque mi familia es, este, nos, nos encuentra este, en una situación este, difícil pero bueno pues a través de estudio podemos sobresalen y pueden y con objetivo y y esa es mi meta y yo tengo que lograr tengo fe y tengo este capacidades para hacer y haggin youtube para nato ahora con experiencia un poco comparten en nato ahora bueno y chevertirac